si tengo dudas. ¿no? Ah, qué bien. bueno Ay, Ya estamos en vivo. Parece, parece que ya estamos en vivo. Espero nos estén viendo. Si alguien me puede dar una señal de que nos están escuchando. Sí. Espero que, que Ya <risa> pusimos nervioso a, a Jaimito. <risa> ah, pues sí, ya estamos en vivo. Jaimito, bueno, eh, eh, hola Muy a todos, esto es Impacto CIDE, eh, parte del proyecto de, de, de, de los proyectos de comunicación de CIDE Alumni, como ya saben que ya somos parte de CIDE Alumni, y pues eh, estamos con el aclamado eh, don Jaimito, eh, que su nombre eh, real <ríe> es eh, Jaime, Mar, eh, Jaime Serra Martínez, eh, pero sí. es mejor conocido por todos por, como Don Jaimito y, y por todos los comentarios que yo creo que después de esta entrevista te voy a compartir Jaimito muchísima gente te quiere y espero que muchísima gente se esté conectando así como demostraron que, que realmente querían ver tu entrevista gracias así que eres, eres, incluso eres más popular que todos los que hemos entrevistado <risa> profesor sí, Sí, así ah. que imagínate, Jaime, ya eres muy famoso, Ay, Pero no, pues, pues también el esfuerzo que estás haciendo de, de, de, de adaptarte a toda esta tecnología y de estar aquí en este momento, te lo agradezco mucho. Me encanta poder tener la oportunidad de, de entrevistarte para todos y pues bueno, bienvenido y pues la primera pregunta que te quiero hacer es, pues, ¿cuál es tu historia con el CIDE y cuántos años trabajaste con el, con el, en el CIDE? ¿Qué hiciste? Ah, gracias. Yo cuando entré al CIDE fue de limpieza. Conocí al doctor San Cristán personalmente y la doctora Trinidad Tarrazo. También, entre otros profesores que tra he tratado, son muchos. En especial está el doctor Jan Meyer, Sergio Ayanón, Enrique Cabrero, Carlos Elizondo, David Airellano y Ricardo Carrillo. En la época que estuve con ellos. Y dentro del CIDE trabajé 36 años. Bueno, toda la historia con el CIDE. <ríe> y bueno, eh, para todos, eh, estuviste, eh, tu rol era eh, eh, encargado de la hemeroteca. ¿No es así o estoy, estoy en lo correcto? Sí, eh, realmente hemeroteca era todas las revistas, periódicos, documentos y cuando se veía bibliografía se buscaba eh, con otras compañeras del CIDE en biblioteca. Llegaban los maestros o asistentes y nos coordinábamos para sacar el material, prepararlo y eh, realmente un gran shock de trabajo, ¿eh? porque uno tenía que quitar la estantería y volverla a meter nueva. Pero sí, sí en, en esa época, que eh, traté también con alumnos muy atentos, muy amables. Y de hecho, eh, estoy también en, en gratitud, porque eh, se portaban de una manera digna, de una manera de alumnos de respeto y de cariño. Sí, es lo que se reflejó cuando, cuando promovimos esta entrevista. Todos, todos te tienen mucho cariño y espero poder compartirte todos los comentarios porque creo que te van a gustar. Y, y bueno, relacionado con tu trabajo en la biblioteca, ¿qué tan, qué tan rico te parece el acervo del CIDE? Y ¿cuáles tú, tú pensarías que son como los, los cinco imprescindibles de la biblioteca del CIDE? Ah, pues, este, la biblioteca ha seguido creciendo mucho como cada año se remuevan nuevo material y se lleva a cabo pues eso también han sido las siete carreras o ocho carreras que hay en el CIDE antes nomás había tres o cuatro pero después aumentaron tres más y luego otra entonces dentro de la necesidad del CIDE pues estaba historia matemáticas este, también la economía del SIDA que se estudia para el país mexicano y los beneficios. Y realmente el acervo es siempre mantenerlo al día, en buen estado, todo bien acomodado, porque luego lo buscan y luego, por ciertas circunstancias, no está el libro. Luego un shop... Bueno, ya vamos por los libros, ¿no? Yo los tenía Era que por los libros. Sí. Pero realmente me gustaba biblioteca, los libros. Casi no me daba tiempo leer libros, porque aparte hacía bibliografía, fotocopiaba, daba el mantenimiento de periódicos, y sí, parecía trompo chillado para arriba y para abajo, pero sí me sentía contenta y feliz. ¿Qué sí, porque es como, es digamos, el, el, la carne de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Estar estudiando, ir a la biblioteca todo el tiempo, sacar revistas, sacar libros, sacar copias. ¿no? Sí. Era, era súper imprescindible tu trabajo. Gracias a Jehová, Dios, sí. sí. Oye, y este, mi siguiente pregunta es... ¿Cuáles son tus recuerdos más preciados de tu tiempo en el CIDE? Pues ante todo son los alumnos, compañeros de biblioteca, compañeros del CIDE, los maestros, muchos muy atentos, muy amables, eh, nos pedían información y inmediatamente nos coordinábamos. Eso era como lo que me llamó mucho la atención, era como un engranaje de entre maestros, asistentes, biblioteca, para sacar la información. En aquella época se sacaba casi, se preparaba casi fotocopiado todo el material que iban a estudiar los alumnos, pero hubo un cambio que era mucho, mucho trabajo. Casi eran, pues, bastante de... casi cuatro paquetes de 500 hojas. Entonces, sí, era bastante información pero se les daba con la facilidad que el alumno lo estudiara y le hacía más rápido. Cuando no encontraban el libro, pues ahí me mandaban y parecía arreglarte para arriba y para abajo. Y cuando los encontraban, les decía, ¿sabes qué? Ya tengo tu libro. Te lo pasan mostrar ahí con compañera Ramona o Nuri. No, que sí me Ramona eh, y, y hubo algún cambio cu, cu, cuando ya casi todo se volvió digital eh, este, tu carga laboral de fotocopiado eh, transicionó a otro tipo de carga como quizás digitalizar ciertas cosas o eso o cómo te, cómo afectó a la biblioteca que de repente ya casi la, las personas no, no sacaban copias y bueno en algunos libros biblioteca tenía conexión con un colegio en México, TAN, Juan y todos porque nos prestábamos los libros, pero había libros que no existían y entonces tenía que sacar eh, totalmente el libro. Por ejemplo, un día me llegó un libro, de, creo, de Nicaragua. ¡Ay! Ese libro me hizo sufrir porque cuando movía la hoja se estaba desbaratando Y dije, ahora sí me la van a cobrar. Pero tenía que moverlo muy despacio porque se estaba deshaciendo el libro. Híjole, cuando lo entré, mejor no dije nada, sino... Pues, no sí, te lo cobraron, Pagarlo. ¿Y era un libro del cron 1932. No, pues, no Sí, sí, era un libro que, híjole, se me hizo sudar ese día, pero tenía que agarrarlo muy despacito porque se estaban desbaratando. Y, dije, y usted tuvo alguna preparación eh, como para, para, o sea, algunos cursos para, para trabajar en la biblioteca, estudiaste como bibliotecario, tu carrera, cuéntanos. Pues eh, la masa Tere Nancy me ayudó mucho, de veras me impactó Tere Nancy, porque algunas veces, y eh, aunque era directora, ponía el ejemplo, agarraba y decía, a ver, vamos a hacer esto, y ella lo hacía, y eso me impactó mucho, dije, ay, cómo es posible, ay, qué pena, ¿no? Pero ella era, aunque es americana, la maestra también muy humana, y nos trataba, nos hacía ver nuestros errores para mejorar, y de hecho, si me mandaron la capacitación de encuadernación, el, acá por el ITAN del SIDE al ITAN de uh -huh. que fuimos a. Se nos dio un curso de una semana, o, o sí, fue una semana, pero sí fue. Un, me ayudó mucho también ver eh, el programa de cuidar los libros y acomodarlos como debe ser la clasificación, porque por un error, oh, ¡ay no! Tenía que checar toda la estantería, me llevaba hasta dos, tres días y por fin lo encontraba. Ay, pero mientras me ponían en jaque mate y pues claro. los alumnos necesitaban el material. Me que decir, ¿sabes qué? Eh, eh, luego, un aspecto que una ocasión ya tiene años. Un alumno me escondió un libro de matemáticas y todo el mundo andaba buscando ese libro. Y un día limpé de mirar y ya estaba el libro donde me Y hasta me dijo, es que no es posible, como que no está. Ahí. Y dije, bueno, ya lo encontré y ya lo pasé. Pero claro. era, era clásico que se escondía a los libros, ¿verdad? Es, sí. Me suena esa historia. Y, Ay, pues, pues muy interesante, Jeremy. Y lo, lo, la, la, la otra pregunta que también, por el corto tiempo que tenemos, quisiera preguntarte es, eh, ¿por qué te parece eh, que, que es importante que el CIDE cuente con fondos gubernamentales, pero desde el punto de vista de la planta laboral? O sea, y, y con, o sea por ejemplo, todo esto que pasa con los pidecomisos, ¿cómo los afecta a ustedes? No? Todo, todo lo que le, el gobierno les está le está restringiendo al de ¿cómo afecta a la planta laboral? Pues sí, sí, afecta mucho porque realmente para los maestros eh, tenían que ver lo actualizado y realmente recortar el presupuesto para el CIDE en especialmente en los departamentos, tenían un presupuesto. Eh, yo sugeriría que eh, el gobierno, con todo debido respeto, viera la necesidad de preparar y capacitar y dar facilidades a los maestros y alumnos que tengan el material actualizado, porque ya mucho libro atrasado ya no se ocupa. Entonces, si eh, tiene uno que está avanzando como va eh, la ciencia y la información, tenemos que ponernos al día. Pero el recortarnos, pues sí afecta mucho. Pero esperamos que las autoridades eh, vean esa necesidad del bienestar de todas las instituciones de la República Mexicana, sea cual sea, porque en México se requiere mucha ayuda y preparación a todos los alumnos mexicanos. Por cierto, hay un convenio de México con países, alumnos van a, al país extranjero y gente extranjera viene aquí con nosotros y también en todas las universidades. De, de nuestra república para que y también alumnos del estado de la república se han beneficiado, alumnos han salido muy eh, capacitados, tienen muchas cualidades, ¿sí? mis sí. respetos yo lo que no tuve en mi época en mi época fue muy distinta ahorita sí, claro. se les, pues, que a ustedes les dan como un plato de charola de oro para que succionen como aspiradoras Sí, que quizás es una oportunidad que, que, que tú hubieras tomado, ¿no? Como mi abuelita dice, si yo hubiera tenido tus oportunidades, yo hubiera sido doctora, ¿no? Ese tipo de cosas que, que, que sí, los, los, los políticos tienen que, y, y, y toda la, la, la industria, eh, todos los que influye, pon, tienen algún tipo de influencia en los estudiantes tienen que actuar en, al unísono para proveer de oportunidades a, a todos, ¿no? Y de más conocimientos y habilidades. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. <ríe> Ay, Jemito, no, pues la verdad me, me, me, me encanta todo lo que has conversado y pues, quisier, pues es, es, este, esta entrevista es una entrevista corta, pero eh, pues quisiera, dar, quisiera ya para cerrar, eh, preguntarte si hay algo más que quieras comentar para cerrar la entrevista. Eh, Sí. Pues sí. Quiero agradecerles a los que conocí en licenciatura, maestría, doctorado, y quiero felicitarlos y por favor, ustedes son el futuro de México. Esa es la verdad. Gente preparada y humana. Eso es lo que vale. Lamentablemente, cuando uno lo ciega el estudio y uno trata mal hacia alguien, pues eso lo he visto en algunos mexicanos cosa que no debería ser. Todos somos humanos y todos necesitamos de todos. Con mucho aprecio y muchos abrazos de corazón a todos los alumnos, desde David Arellano y Enrique Cabrero, los conocí. Cuando ya andaba haciendo limpieza, y estaban estudiando. Y pues me dio, claro, de tantas caritas, pues se queda uno este, impactado de... de las personas que son gentiles y también me han dado regalos sin esperarlos. Muchísimas gracias de todo corazón y en lo que les pueda ayudar, para eso estamos, para servirles. Ay, Jainito, pues muchas gracias y pues también, este, si nos da, como no, no estás en las, en las redes sociales, pues si quieres compartir tu, tu correo electrónico o algo para que la gente esté con, en contacto contigo. Adelante. <risa> De, Muchísimas gracias. De, de, y pues bueno, eh, gracias a todos. Gracias a me, me encantó la entrevista, me, me, me, me iluminó en varios sentidos y también eh, me, me, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentaste y pues mucho, mucho gusto vol volver a conversar contigo. Gracias Gracias. A todos. Y un abrazo. Bye.